<risa> Dios mío El nuevo logo Marca País Villalona Así es eso, El nuevo logo de Marca País Con el 53% de los votos La joven Isabela Fernández La creadora de ese logo Llamado Brazos Abiertos Ganó el concurso de la República Llena de Talento El, con, el proyecto de Marca País Que ha provocado la atención de la sociedad En los últimos días se ganó además 3 millones de dólares en equipos electrónicos para desarrollar, para desarrollar su proyecto de emprendimiento y una beca completa. El nuevo logo, porque aquí en Dominicana cuando no es una es la otra, ha recibido críticas. Eh, ya que pues la primera queja es que no, que no tiene la palabra república en el logo de marca país. Otros opinan que el logotipo no representa los colores que se utilizaron del país, o sea, los colores del país no los representa y que por eso, pues, ya dicen los muchachos de las redes sociales que no los representa ese logo. Eh, también dice, pues, otros han llegado al extremo de decir que los colores representan a los colores del arco iris, que son utilizados como emblema de la comunidad. ¡Ey, ey, ey, que... ey, ey cuidado eh! Sin ¡Cuidado! Embargo, sin embargo, ambos logos también han sido criticados porque no están a la altura y dicen que tiene poca creatividad y que el ganador en los anteriores que concursaron no representan al país y que son un pleaje, un plagio del logo de la marca país de colombia néstor flow bueno mucho huevo hay puesto mm. en el logo en verdad primeramente esos colores de la ecogiris, eso está raro. a usted no le gusta a ver no Es opinión personal no pero pero que es por votación pero claro. pues por votación si no votan por pues la hay que ver, hay que ver. Y esos ah, tres millones, ya. tres millones le pagan a para la mujer. Eso, eso hay que tener prueba. De todo lo que estaban es el más bonito. De todo lo que estaban ahí es el más bonito. De que de para mí también, más mejorcito. No. Pero concuerdo de que no nos representan en tanto los colores. No, no, ni que tampoco no, no, tiene no, la palabra la República. Mira, oh, tiene. Eh, pero, lo primero debe llevar el color de la bandera, pienso yo. Claro. Sí, sí. Pero si a votación y ella ganó, de todos los que estaban, es el más bonito. Ahora, sabes ¿Sí? o sea, en este país tú no te puedes llevar de votaciones, porque por aquí existe lo por debajo de la mesa. Ah, no, no me porque la, la negatividad, votación. la negatividad <risa> de votaciones, que aquí existe no. eso. Eso de que es iba, Iván, ese logo está raro. Hey, pero, los está muchachos raro no hay atrás. Claro, pero en verdad. El programa atrás, paralelo que está ahí, por favor. <risa> <risa> Para mí es el más bonito de lo que había, no, Sí. Pues, es mejor de lo que no, estaban participando. Bonito. Sí. Uh -huh. Así, porque es una de las Y no, ya no No, pero mi, ahí no. yo pusimos y, la pues, imagen, no vamos dice? a ver ahí. póngame la imagen ahí de lo que significa cada símbolo pero del logo. Sí. Porque para verdad para edificar primero aquí a nuestro amigo soporte y a ay, la gente. No es a mí que me tienen que edificar, porque yo estoy bien claro que lo que es, es al público y a miles de gente que sigue este programa. Claro. Si es de las rosas de Valladíbe, tienen que explicarlo y decírselo a la gente. Porque acuérdense que es un logotipo, y los logotipos la gente no lo asimila de una vez hasta que no lo estudia. ¿eh? O, o me doy a corregir, eh. Claro, tiene toda la razón. Miren lo que pasa es que este eh, hombre, programa eh, para no sé paralelo. Por lo por está favor. Sacando de circulación, que no tengo eso. Ve el programa paralelo, por favor. Mírenlo ahí, el logo. miren. <risa> Pero ven acá. Mírenlo ahí. Tres, eh, son tres logos en uno: de una persona que representa a la gente, los pirales estratégicos, cada uno de los colores representa a uno, y las iniciales del gentilicio. ¿Cuál es el gentilicio de la República Dominicana? De Dominicano, o. de O. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. <risa> está bonito, está, está bonito bien. se puede quedar a mí no yo me gusta. le hubiese puesto mm. los colores le hubiese puesto sí, los colores de aquí. de aquí sí ¿Tú ves? Para, un que un que ah. para que la gente lo hubiera captado bien pero, que pero para mí está bien no, hay mucha gente que de verdad o sea, siempre a ver, va a haber mucha gente que vamos no va a ver nada, de la gente y ahí solo y hace, hace crítica yo lo que no sé cómo ese concurso se hizo no no, pero porque no yo hubiese hecho una meses, solicitud no nacional viste. Porque mm -hmm. no le dan tampoco el derecho a los pueblos Aquí, aquí hay mucha gente con talento En San Francisco, sí. Sí, sí. en Santiago sí. Sí. Eh, es lo que Aquí debieron abrir un link el gobierno, el Estado, Oye, y es que tú tú todo metido, el que quiera Dios? inscribirse para participar, que tuviera la oportunidad... ¿Por tú estás pedido en la vida? Eh, aquí no, aquí no se sabía que ese cuchillo, ese cuchillo se estaba fabricando. Pero ¿cómo vas a ser que no? tiene razón, yo no sabía. sabía. Y él tiene razón. Pero, pero no, si no, si aquí la je, Aquí... No, no. El principal medio de televisión, ¿Eh? que, que diga, el principal medio... Aquí en San Francisco de Macorís que puso información sobre marca y desde que comenzó el escándalo de la, del plagio. Así ah, si es, Telenor. ¿Dónde está? Porque... Se hizo viral el tema del plagio, pero no se hizo de ahí en adelante. Oye, que un no. link, búscame el link, donde la gente se inscribió y entró. Todo el que es diseñador y gráfico. Usted que es casi graduado en eso, ¿sabía de eso? Pero no le dan la verla. oportunidad, ¿Oye? no se le dan la oportunidad. Entonces, cuando sale ese tipo de cosas, no sabemos si fue arreglada, si mm. fue amañada, si hay un regalo sí. por debajo, si hay que ver. Si sí. se hija de lamentablemente, Permiso. ella podrá gadejo. tener talento y podrá tener todo, ¿verdad?, para ganar, pero no fue claro. Lo tuyo llega Gadejo. Usted sabe que el gobierno para una obra, para una solicitud, lo sube a su plataforma. Y pone todo bien claro. Pero mírala, ahí la página. No está bien claro. Mírala ahí la sí, página. Sí, pero ¿Eh? no se le dio ¿Eh? pro no ahora, se le dio promoción. Ahora, después que ganó, tú la estás presentando. ¿Por qué no, no la se traí, dio no se le tirera? dio la promoción necesaria para motivar a todos los jóvenes del país. Tenemos seis. Aprender. no va a venir bueno, todos los días. Tenemos seis editores en el departamento de edición y uno en la página. Va, vamos a preguntarle a todito a ver si sabían de eso. De Yo tengo uno aquí enfrente, no, no, frente, no, no. Kiko me dijo lo mismo, antes ni me dijo lo mismo. Aquí nadie sabe la vara hasta, lo que, mismo, hasta que, se dice... que se da el palo. Después Oye. que se da el palo, todo no, el mundo no, no, pide. No, no, no, bien, no, no, dale no, darle no. más promoción. Pero de eso bien, no, está no, no, bien. Claro. El otro, tú bien que robárselo a un ruso para ponerlo. Y pero se y se ese muere... de aquí tampoco le gusta, porque a ustedes, ¿cómo es? No, no, no estoy hablando del logo. Puede estar bien, puede estar mal. Estoy diciendo el mecanismo que se utiliza para que la gente pueda participar. El error está en que no lo promovieron para que los jóvenes pudieran participar. participar. Sí. Aquí en San Francisco hay muchísimo, muchísimo bueno. talento. Muchísima gente con talento. ¿Eh? <risa> Mucho, <risa> además? Muchísima, muchinche, mira, muchinche. muchísima gente con talento personas jóvenes claro que pueden hacer ese logo pero no se le dio la promoción necesaria y ese para mí está bien simplemente el color de las letras que debieron reflejar el rojo azul y blanco no exactamente ¿Y, y un verde de esperanza y se inscribió? <risa> esa, es la, esa es la otra vaina que se enteran de en los concursos, después no se inscriben y después están gritando. Ah, no, que tú, que, tú quieres que Viste y Valle vote por ti, porque tú quieres inscribirte, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? No, no, no, lo, loco viejo. Tú quieres escribirte que venga Viste y Valle, que no sabe de nada. El, el coro Ay, tuyo. Eh, eh. Espérate, espérate. No, no, el coro de él. El coro de él, escúchame, escúchame. Vamos a escucharlo, no, no, vamos a no, no, no, escucharlo. No, no. Me refiero, me refiero al coro de él, de los guaguaguas de él. Tú sabes ah. que la, la parte de la negatividad, ¿No? eh, la carrera de la muerte. Entonces él quiere que en las votaciones esté, por atrás yo me meto. Si no. las votaciones es de todo, de todo el ser humano que existe en este país, ganamos. No, esto es ¿Eh? así, porque tú estás ¿Y cómo tú quieres que funcione? Que tú te de algo. Y al fin y al cabo está viviendo de otra cosa. ¿Le entiendes? Mira. Está en el micrófono, démosle el micrófono al niño. Mírenle el micrófono, muchachos. Démele el micrófono. Mira, una idea. Óyeme. Una idea. Marco. Mira, una idea. Debieron todas las universidades que estudian diseño gráfico. Sí. Mandarle solicitudes, mira usted puede participar puede en la marca país. Eso fue lo único. Un mal manejo en la manejo. promoción del evento. Sí. A los canales de televisión A los canales de televisión. no se, tra claro. se transmitió el en el momento. 9, todos los domingos. No, bueno, no, Villalona. No le bueno, di acá. la promoción. No, Villalona. las redes sociales, no le di promoción. la promoción. ¿Qué? Oye, Pinto, ¿tú crees que te luce a ti eso? A mí no me importa decirlo en el aire. A mí no me importa decirlo en el aire. Te lo digo. No, no. Señores, oye, se lo voy a traer. Oye, no debieron hacerlo así. Todo el que ya, Mira, atención, poner. Porque ahí va ese vago con el presidente. Una comunicación. Todo el que esté estudiando diseño gráfico eh, a partir de tal fecha. Pero déjame hablar. Bueno. ¿Tú no entiendes? En todo, óyeme. Carmen aguas. En todas las ciudades hay diseñadores gráficos. Aquí hay jóvenes de 18, 15 años que son leones en diseño gráfico que debieron participar ahí. Sí. Pero no... Dieron la promoción necesaria, pero el logo está bien. Simplemente debió llevar más colores. Porque a, aquí siempre ...a claro. Pero el logo, pero el logo anterior, pero el logo anterior de la marca país no tenía ni, ni, ni el azul de la, de la bandera en el otro logo. Este no ¿Qué, lo tiene ¿Qué lo es lo que están quejando? El, otro, el logo anterior, el logo anterior de la marca país dominicana era, la, era el sol y un, y un, y un velero. Ya. Yeah. Y duramos 20 años chupándonos el logo. Y entonces ahora es malo. Fija, ¿cuánto vale una carrera de la poca madre? Ya que aquí el único sitio que te da la carrera de diseño gráfico. Dime los números. Que no me acuerdo. Pero la guada, pero la guay de diseño, gráfico. pero la guada ni diseño gráfico y la voz de todos también lo que tú me estás hablando. Sí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale? Señores, vámonos a, a, a, a ¿Vámonos? una pausa y, re, y retornamos con este lío. De, de, Para quemar las aguas.